El sindicato de maquinaria pesada, o SINOMAPE, como le llaman... ...o sea, está solicitando que el ministerio compre maquinarias agrícolas, ...que compre tractores. Y el ministro está gestionando los fondos, pero todavía no tiene a mano... ...y tú sabes que los tractores cuestan mucho dinero. Sin embargo, nosotros no hemos descuidado los productores agropecuarios ...debido a que en este mismo año hicimos un operativo de preparación de tierra... ...que abarcó toda la región al Nordeste y hemos preparado de manera gratuita a los productores 42.000 tareas de tierra. Ramón Padilla Quesada, director regional de Agricultura, se refirió a la situación actual que viven los productores... ...y las recientes denuncias que hacen referencia a la falta de inversión en el sector. Si tú te fijas, aún con las condiciones adversas que tuvimos desde noviembre hasta marzo, de mucha lluvia... Eh, sin embargo, prácticamente los víveres no han escaseado. La, la producción agrícola siempre va a necesitar más dinero. Aunque las inversiones se están haciendo en el nivel que el crecimiento así lo determina, porque tú ves que el, en los últimos años la agropecuaria ha ido aumentando su aporte al Producto Interno Bruto. Lo que significa que ha ido creciendo. Sin embargo, siempre es importante mayores inversiones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.